Entonces una dos y tres veintiséis de marzo en la soya en Guerrero inician las diligencias con todos los compañeros se encuentran los familiares todos tenemos ane. ¡Vamos junto a Doña Tita, las hermanas y los grupos! el mal gobierno que todavía está podrido se y, y digan no no hay alguna duda con no. esta <risa> me despido hay que continuar buscando a los desaparecidos de hace más de 40 Por favor Te llevo en mi corazón cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuerda, Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyera, acompañará hasta que